El agua, un gran tesoro, nos acompaña cada día de tormenta, viaja y fluye en nuestros ríos y arroyos y siempre está presente en nuestros mates. Hemos visto y nos han dicho que el agua es imprescindible para la vida, pero ¿por qué lo es?, la cantidad de agua que tenemos en nuestro planeta siempre es la misma. Viaja y transforma su estado, regula nuestro clima y a su vez forma parte de todos los seres vivos. ¿Sabías? ¿Sabías que las personas somos 70% agua, las plantas un 85% y los hongos más del 90%? Increíble. Es por estos motivos, y tantos otros, que en el año 1972 el Estado argentino estableció que el 31 de marzo sería el Día Nacional del Agua. El objetivo es promover su importancia en el planeta, entendiendo que el ciclo del agua es también el ciclo de la naturaleza. No obstante, aunque el agua sea esencial para toda vida y la utilicemos en las actividades más esenciales, hay más de 2 millones de personas que carecen de acceso a servicios de agua potable. ¿Por qué hoy es importante pensar en el agua? El objetivo de esta fecha es despertar en las personas sentimientos de cuidado del agua. Actualmente en nuestro país, las deforestaciones y las sequías, los cambios en el clima global y en los usos del suelo, con los consecuentes incendios en islas y humedales, impactan negativamente en la calidad y disponibilidad del agua, logrando que no sea accesible para todos los seres vivos. ¿Sabías? El agua es un recurso renovable, limitado, frágil y vulnerable de toda el agua presente en el mundo solo el 3% del agua es dulce es decir apta para el consumo humano consejos para que cada uno pueda empezar a cuidar el agua no te demores mucho tiempo bañándote Hácelo rápido y cerrá la canilla mientras te enjabonás o lavas el pelo. Cerra bien las canillas. Una canilla que gotea puede llegar a perder aproximadamente 12 litros de agua por día. Podés juntar agua de lluvia para regar tus plantas. Cuando te cepille los dientes, cerrá la canilla. De esta forma podés ahorrar hasta 40 litros de agua. Prepara las tuberías y llaves que goteen en cocinas y baños.